y vean es la vista que tiene estos baños está padrísima de Shinjuku Es un baño aquí en un centro comercial en Shinjuku. Vean, se los quiero enseñar porque sí tiene hasta instruc varios instructivos. Aquí eh, este es para limpiar el asiento, sanitizarlo. Agarras, te dice cómo. Paso uno, se agarrar un pedazo de papel. El dos, es apretarle aquí y ya con eso lo limpias, ¿no? Y sale alcoholito. Después aquí está el papel, aquí viene cómo bajarle, tiene en inglés y en japonés, este es, no tienes que apretarle, solamente colocar la mano. Viene acá eh, el instructivo de cómo lavarte este, en inglés y en japonés, porque tiene un control remoto. No es control remoto, sino son una serie de controles para usar el baño. Uh -huh. eh, le pueden apretar cualquiera del shower o bidet. El shower es para la parte de atrás y bidet es para la parte de enfrente de las mujeres. Eh, y para pararlo, le dan clic en stop. Eh, la bocinita es para el flush, porque si sí les da pena. Eh, y creo que a ver. Ah, eh, con el, el este que da vueltas el botón que es giratorio con ese pueden regular el, el, la fuerza del chorrito uh -huh. los otros dos eh, la temperatura del, del asiento temperatura del asiento y temperatura también del agua y también es importante Aquí traen instructivos Que eches el papel en, en, el, en la taza Y que no te vayas a subir en la taza Para hacer este baño estilo asiático Y esta es la vista que tienen estos baños Bueno, también aquí para las mujeres Sin llenes Si se te olvidó una emergencia y vean es la vista que tiene estos baños está padrísima de Shinjuku pueden venir aquí aparte de música relajante estamos en el piso 12 de Takashiyama. vean hay un para polviarte la nariz entonces los enseño al otro lado espejitos pueden venir aquí a descansar Vean qué padre está. En los baños de Tokio puedes quedarte un rato para relajarte.